Bueno, pues buenos días y bienvenidos todos a este Meetup que, estamos, que hemos organizado en colaboración con ICEX para presentaros el, el programa APIM. Eh, está con nosotros María José, María José Cañabate, la coordinadora del programa APIM en ICEX y dentro de la de, de la empresa Reflexión Consultores. Y bueno, este evento, como esta jornada, como, como siempre, eh, la estamos grabando y la tendremos disponible en nuestro canal de YouTube. Y, y podéis, al terminar la presentación, podréis hacer preguntas y si queréis haciéndola a través del chat y, y luego las leemos. ¿Vale? Así es que adelante María José, cuando quiera. Muchas gracias. Vale, <ríe> genial. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acudir hoy al número de empresas que están presentes en la jornada y sobre todo también gracias a María y al KTS, bueno, por, por darnos la oportunidad de, de poder presentar hoy este programa que, que quizá os interese a muchas de vosotras porque la verdad es un programa bastante práctico y, y os voy a comentar ahora un poquito. Lo primero me, me voy a presentar porque, como ella ha dicho, yo el programa BIEM es de ICEX, está desarrollado por ICEX, pero yo trabajo en Reflexión Consultores, que es, eh, es eh, bueno, nosotros somos una consultora de, de comercio internacional que estamos en Murcia, Llevamos más de 20 años trabajando tanto con empresa privada como con instituciones públicas. Y en este caso, en el caso del programa BIEM, somos la empresa adjudicataria de, de, de todo el programa para la zona sur de España, toda Andalucía, Murcia, Ciudad Real, Badajoz, bueno, toda la zona sur de España y todas sus provincias. Eh, básicamente, en este caso, en la PM, al ser la adjudicataria, lo que vamos a hacer es la captación de empresas y también el desarrollo de toda la consultoría eh, para, para ellas. Y bueno, yo... No somos muchos, voy a intentar que sea una cosita muy corta, explicaros qué es APM, para qué os puede servir y sobre todo que me hagáis cualquier pregunta y que me comentéis si queréis qué tipo de empresa soy, el modelo de negocio, compartáis lo que queréis conmigo para que yo pueda decir si, si seríais una empresa que a priori tiene un potencial para APM o no no tiene muchos requisitos, lo vais a ver ahora. Eh, básicamente el programa APM eh, ICEX, con el, el objetivo de pues, seguir apoyando a la empresa y de ampliar la base exportadora, ha desarrollado este, este programa que es muy cortito, es totalmente gratuito y es, es de consultoría. Y básicamente, eh, bueno, está todo enfocado en la internacionalización, eso sí, no sé si lo haya comentado. Eh, básicamente son dos reuniones. Hay una primera sesión de consultoría en la que el consultor asignado se acercaría ya a vuestras instalaciones y haría un diagnóstico de la situación de la empresa frente a la internacionalización, obviamente, para ver un producto, pues, cuáles son los, si tienen los recursos suficientes y si, si, bueno, qué cambios tendrían que hacer, qué experiencia tienen ya respecto a internacionalización. Y en base a esa primera sesión de consultoría, ese diagnóstico, hay una segunda reunión en la cual el consultor le presentará el informe a la empresa que se ha realizado eh, personalizado para ella y ese informe básicamente tiene una primera parte en la que, bueno, aparte de unas recomendaciones sobre ese diagnóstico que se ha hecho eh, a, a corto, medio y largo plazo, eh, se incluye una selección de, de mercados de oportunidad para la empresa y también eh, un desglose de los canales, las vías de acceso a esos mercados dependiendo del modelo de negocio de cada una de las empresas que pueden ser tanto de servicio como de producto. Esa sería la primera parte del informe y la segunda parte del informe eh, se trata de un desglose de todos los programas, subvenciones, ayudas que hay para la interna como ayuda a la internacionalización tanto de organismos públicos a nivel nacional como a nivel regional. Es decir, eh, hay muchas empresas, eh, es cierto que este programa, este programa va muy enfocado a, a pequeñas y medianas empresas que están iniciándose en la internacionalización eh, y que necesitan esa primera consultoría, la cual a veces tiene tiene que ser a través de programas que tienen unos requisitos bastante más difíciles, como muy sencillito de participar y, y tal. Pero también están participando empresas que son mucho más grandes, que tienen experiencias exportadora, pero que son desconocedoras de muchos programas que ahora mismo hay activos, tanto a nivel nacional como regional, y que le pueden ser de ayuda. Estamos hablando de programas o subvenciones de cámaras de comercio, de, en el caso de Andalucía de Tenda, en el caso de del Info, de Valencia de Ibaces, que son organismos de promoción internacional, perdón, a nivel regional o provincial incluso, para algunas cámaras de comercio. Entonces, pues eso, en resumen, primera parte, consultoría, diagnóstico, eh, asesoramiento sobre países de oportunidad, canal de acceso y la segunda parte, desglose con todos los programas que hay activos ahora mismo, incluso a veces... En un declose de programas que son incluso de pago para dentro de algunas instituciones pero que la, las empresas no conocen y que son, son muy interesantes, que por un, cort, un coste pequeño, esto, estoy hablando de participación en ferias, de, de organización de misiones comerciales, de agendas comerciales, que por un coste no muy grande, eh, la verdad que el beneficio que repercute la empresa eh, es muy considerable. Eh, como os decía, el programa ha sobre todo dirigido a pequeñas y medianas empresas con poca o sin ninguna experiencia exportadora. Si sois una empresa que, que simplemente tenéis en mente el tema de la internacionalización, pero no tenéis ni idea por dónde empezar y os vendría bien ese, primera, ese primer contacto con un consultor especializado, que vaya, que os analice un poquito la empresa, que os haga unas primeras recomendaciones, que os diga, pues mira, en base a vuestro modelo de negocio y en base a estas variables podría ser interesante este país, este país y este país para vosotros. Y se accede a través de este canal, este canal y este canal. Y que os cuente un poquito pues todos los programas que hay activos, ya un poquito más eh, de especialización o profundizado, verte un poco, es una microconsultoría como el que dice. Pues... Eh, puede ser muy interesante para vosotros. Y si ya tenéis un poquito de experiencia, pues también, porque ya estáis haciendo algunos finitos internacional, pero, oye, pues eso no estáis beneficiando de algunos programas que os podrían ayudar. En eh, este programa, sí que es cierto que nosotros, eh, por eso, por ejemplo, hoy estamos aquí con, vos, con el PTS, porque al final nosotros hemos, tenemos una preselección de empresas que consideramos que tienen potencial. Eh, por eso también fue contactar con el con el PTS, porque al final damos por hecho que hay mucha empresa tecnológica también que ya de por sí nace internacional, aunque todavía no haya eh, dado ningún paso internacional, nace internacional porque por su modelo de negocio tiene mucha, mucho potencial en mercados exteriores. El contactar con el PTS y hacer este pequeño webinar fue porque consideramos que ahí hay muchas empresas que les puede interesar. Entonces, aquí se puede presentar la empresa que quiere. Ya os digo, no hay requisito, no hay grandes requisitos. Nosotros hemos hecho una preselección que es a las empresas a las que estamos contactando, pero pensamos que eh, pequeños webinars, así en puntos estratégicos como el son los PTS, los parques tecnológicos, pueden ser interesantes porque hay una, una gran afluencia de empresas con ese potencial. Vale. Y nada, no mucho más. En realidad, eh, al final, en resumen, es que este programa es lo que trata con esta microconsultoría es, es impulsar, el, el objetivo final es impulsar ese proceso de internacionalización, por un lado, y sobre todo también que las empresas sean capaces de identificar y optimizar recursos que hay en la calle, que hay en los organismos públicos y que en muchos casos pues, no, no, no conocen. Esos serían los dos objetivos principales del programa. Y, y ya está, no queda quitar mucho más tiempo. Eh, como hay dos o tres empresas, no sé si alguno de vosotros queréis hacer alguna consulta, alguna duda. Puede participar cualquier tipo de empresa, puede ser startup, eh, cualquier tipo de razón social. No, realmente no hay ningún requisito. pueden ser tener marca propia, que tenga una marca propia o que sean distribuidores también. No hay problema. O sea que sí que hay muchos programas que tienen muchos requisitos de acceso, en este realmente no. Porque lo que se trata es que las empresas conozcan todo lo que hay en marcha ahora mismo a nivel nacional. O sea que si queréis las dos o tres o cuatro empresas, que no sé cuántas hay, si queréis hacer alguna duda, queréis compartir algo, por mí encantado que para eso estoy hoy aquí. María vale, José, yo te quería preguntar, ¿desde sí. cuándo, o sea, esto ha empezado ya a funcionar y hasta cuándo está disponible? Sí, efectivamente. Mira, esto eh, para la zona, de de Sur, hay diferentes lotes en toda España. Nosotros que tenemos el lote Sur empezó en agosto del mes pasado y, y ya hay ahora mismo hay activas participantes, 160 empresas. Que ya, han o sea, que ya han decidido participar en el programa, es una pregunta interesante porque quiere decir que al final está teniendo buena aceptación. Hasta ahora que estamos en el mes 8 o 9 del programa para finalizar el primer año, eh, hay activas unas 160 y pico empresas. Algunas ya han terminado todo el proceso y otras eh, se ha hecho la primera reunión presencial y se están realizando los informes porque el informe de consultoría se realiza aquí en reflexión pero también tiene una, una fase de, de, de, de revisión por parte tanto de, de ICEX como de las denominaciones territoriales que hay en cada provincia pasa también por allí y ellas aportan también sus comentarios y sus apreciaciones porque las reuniones a veces también está presente la de, de, de, de, de ICEX y um, y el programa en un principio va a estar este año hasta agosto, pero casi 100% seguro que el año que viene también estará. En principio el año que viene también va a estar activo, pero el primer, digamos, eh, la primera etapa será hasta agosto. No, no, no, no, no. Ah, bueno, y, y otra no. cosa que no he añadido aquí, porque, claro, como no se va a hacer en todas las provincias, tampoco quería añadirlo en la presentación, pero dentro del programa, que la verdad que la que se hizo aquí en Murcia tuvo muy buena aceptación no, no, no, y, no, a, no, y fue interesante para las empresas, eh, está propuesto dentro del programa que hayan cuatro jornadas de networking en todo el territorio, en todo el lote. Eh, la primera no fue de networking, fue más de captación. Pero la segunda que se hizo aquí en Murcia fue de networking. Eh, acudieron unas 20 y pico empresas participantes que estaban aquí en Murcia y la verdad es que fue muy interesante porque hubo una, hubo una formación en comercio internacional y hubo una dinámica de networking entre todas las empresas y bueno la verdad es que fue muy fue, fue muy interesante porque eran toda empresas que, eso, que estaban muy en iniciación y fue una ocasión buena para que ellos mismos también compartieran pues, sus su inquietudes, sus dudas, su, pues, todo lo que pasa cuando al inicio de un proceso de internacionalización que cuesta, que no te ves, que lo ve algo muy lejano y, y la verdad es que tuvo mucho mejor aceptación de la, incluso de la que no... Nos esperamos. Lo que pasa es que las otras dos jornadas, como no sabemos en qué punto de Andalucía serán, no lo he añadido en la convocatoria, en la presentación, pero antes de agosto se harán dos jornadas más como esas, seguro, en una de las provincias de Andalucía, no sé dónde, donde más empresas hayan. No sé si será en Sevilla, será en Granada, no lo sé. Pero bueno, bueno, pues también, cuando, cuando tengan la fecha, la, claro, lo pasa y lo difundiré. Lo que pasa es que eso solo, esas jornadas son solo para participantes. Ah, para las que Claro, ya en el... ah, claro, sí, esas jornadas son para empresas que están participando que ya estén en el programa, en el programa sí. y es un plus, digamos, es algo que también... Han preguntado sí. aquí en el chat, sí, sí. Eh, María José, en Madrid, ¿quién lleva este programa equivalente? Si lo sabes desde Vale, ahí, pues mira, eh, yo no lo sé, quién es la consultora que lo lleva, pero no obstante, no hay problema porque, mira, voy a dejar de compartir... Sí. Y si os pa y yo paso por aquí, por el chat, a ver, voy a ver dónde puedo... tener. Mira, os voy a buscar en Google, os voy a buscar el... Porque todo el... Eh, Icex tiene un... Está puesto en su web, está el programa. Eh, y, y tú te puedes inscribir a través de la web de Icex. Lo que pasa es que nos llega a nosotros realmente. Entonces yo voy a pasar el link del programa... Uh -huh. Y ahí ese es para todos los lotes, o sea, es el mismo link. Ellos ya lo derivan a la consultora que, que lleve el lote. Así que os voy a pasar el link y así por ahí podéis acceder y ahí para decir a ver el programa. Asesoramiento personalizado para la internacionalización. Os lo voy a pasar aquí. Ahí. A través de ese link podéis hacer, bueno, para tener una información, no sé exactamente si, si, si es de inscripción. Pero el nombre de la consultora que lleva en Madrid no lo sé, la verdad. ¿Por, por qué lo dice Juanjo? ¿Tú, tu, ¿Tu razón social está en Madrid o algo? Podéis abrir micro y contestar, eh no es necesario sí. que ahí en... Se está que, que esto. Claro. Sí. Ahí está pues bien. Bien. No, pues no, no te oímos, Juanjo. No sé si, si es que no, no va el micro. pero no, no, pues no te oímos. Sí. Hola. Sí. Sí. Hola, sí. ahora sí, ahora sí. Vale, vale, perdonad, es que, bueno, si os digo cómo voy es para alucinar, estoy conduciendo eh, simplemente, simplemente deciros que nada, que yo estoy en Madrid, que yo soy del parque tecnológico, de parque científico de Madrid y, eh, y bueno, y entonces, ¿qué ocurre? Pues me llegó vuestra invitación y me pareció muy interesante Y claro, por eso preguntaba que quién era quien llevaba el equivalente a vosotros en Madrid Vale, pues me es pues vale la amigo. razón por preguntarlo, ¿no? Sí, Porque sí, no parece. estar con vosotros? Si entendemos. Pues, sí. oye, no, no, no, si no, hay, no, no hay ningún problema, claro que sí, oye, si beneficia al programa en sí, bienvenido. Eh, nada, métete por ahí, yo si quieres te lo busco, o sea, busco y hablo con, con Ifix y me dicen que la consultora, pero accediendo a ese... No hay problema, no hay problema, no te preocupes, ya me encargo. Vale, no vale genial, genial, vale, gracias Juanjo. Gracias. no sé si no sé si Jorge o Frank queréis eh, compartir algo preguntar algo o comentarme qué tipo de sí, qué, un poco qué expectativa tenéis con la internacionalización si tenéis alguna duda bueno como ah mira Frank Hola, ¿qué tal? Hey, yo soy vale. Deris. Perdón que me Hola. he conectado a la cuenta de mi hermano ah, porque vale. ah, estaba conectada en la anterior y no me funcionaba de la mía. Vale. Bueno, eh, nosotros somos Endurance. Represento a la empresa Endurance. No sé si nos conocen. Somos una empresa de Granada que desarrollamos un software eh, para fisioterapia, básicamente de electromiografía. Entonces igual estamos en este proceso ahora de expansión eh, y de internacionalización. Lo estamos empezando y pues nos ha interesado muchísimo el tema. Nosotros recibimos la información a través del P del mailing, ¿no? del sí. de los claro, <risa> <ministerios>. Genial. <risa> pues mira, por ejemplo, vuestro caso es un caso muy interesante porque eso, al final, ahí, es una empresa que es totalmente internacionalizable, que en vuestras mira está la expansión internacional, que ahora mismo posiblemente os vendría bien eh, una primer filtrado, de decir, pues mira, estos países. Obviamente, esto es una microconsultoría, es un análisis que no es en profundidad como cuando hacemos un plan internacional. Al final salen tres países de oportunidad en base, pues, en algunos casos en base a la partida arancelaria y en otros casos, dependiendo la empresa, pues, atendemos una paridad o a otra. Pero creo que puede ser muy interesante. Yo, si, quiere, tenéis, eh, si quieres, María, no sé si puedo dejar mi correo por aquí por si me quieren escribir o quieres que te escriban a ti. Eh, no, no, puedes poner tu correo en el chat para que te escriban directamente y también, pues bueno, como tienes mi contacto también, eh, me pueden a mí preguntar y yo, yo enlazo. Sí, sí, pero compártelo. Vale. Sin Ahí dejo el correo y ya, por supuesto, si tú quieres compartir la presentación, que es bastante cuenta, pero bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Lo, todo lo que y como está eso como como está en, en, en YouTube o sea como lo vamos a colgar ah. en YouTube pues luego le daremos también difusión en redes sociales para que las empresas que no se hayan podido conectar puedan puedan visualizarlo y si tienen cualquier duda pues pues nada se ponen en el contacto contigo siempre vale pues estupendísimo pues nada yo por mí ya no quito mucho más tiempo que aquí estamos y lo si no que necesitéis Entonces, muchísimas gracias pues nada, María José, muchas gracias a ti. A mí me parece una oportunidad muy sí, buena, precisamente sí. para lo que tú dices, estas empresas que, que, tiene, que tienen posibilidad, pero tienen un poco de miedo a cómo empezar con el tema y, y puede ser una ayuda. Yo entiendo que, que luego vosotras, una vez que acaba digamos, este asesoramiento, ¿hay algún tipo de apoyo posterior? Porque claro, vosotros más o menos lo orientáis, pero luego hay como que empezar, ¿no? O sea, hacer los primeros contactos, claro, agendar claro. ¿cómo, el tema... cómo pueden esa parte cubrirla. El programa, sobre todo, eh, está, está enfocado a que haya este primer contacto y ya una vez que nosotros le decimos, pues mira, por ejemplo, ¿no? en el caso de Denis o, o cualquier otro caso, nosotros le hacemos esa primera análisis y le, y le, y le vamos a decir, pues mira. En la Cámara de Comercio eh, está el programa, imagínate, palo, que te puede, que hay una consultoría mucho más profundizada, que, que hay hasta 9.000 euros de subvención al 50% eh, para temas de, de ferias, de viaje, no sé qué. En extenda, mira, a lo mejor a ti te interesa este programa que hay de, de venta a través de Marketplace. Nosotros lo que le vamos a dar aquí es un poco un primer análisis y todas las herramientas. Ahora, ahora ya y después. El tema es que ellos se acerquen a las instituciones públicas, que sepan todo lo que hay allí y que ya se apoyen en ello. Digamos que nuestro trabajo es un poco abrirle el abanico. Nosotros, obviamente, como consultora y como empresa privada, luego estamos aquí para lo que necesiten y, y ya no como empresa privada, sino que nuestro contacto está aquí para cualquier duda. Y por pues, supuestísimo que lo estamos haciendo, además, con empresas que luego pues ya al final coger relación y, y dudas que tengan, eh, estamos para ello a su disposición. Pero sí que es cierto que el programa en sí se trata de eso, ese, ese primer acercamiento y, y, y sobre todo de abrir el, el abanico de que las empresas conozcan todo lo que hay eh, público que les pueda ayudar. Que hay Bien. muchísimas más cosas de las que a veces claro. conocen. Sí, uh -huh. sí, pero Puro. sí. Sin lugar de dudas. Pues muy interesante María José, pues muchísimas bueno, gracias. Si conocéis bueno. una empresa que le pueda interesar, cualquier cosa. Sí, cualquier ir ir. gente que consulte lo ponemos en contacto. Genial, sí. vale. Bueno, pues tenéis muy buen día. Mucha suerte. Pues nada, muchas gracias igualmente.